Primero, yo darle las gracias a todo el país. Esto es un esfuerzo de resiliencia, de emprendimiento, de espíritu del dominicano. Hemos demostrado lo que somos, un pueblo de gente trabajadora, que la alegría nuestra ha irradiado e impactado todo este proceso. Sin dudas, hay que hacer un reconocimiento en el orden de cómo se dieron las cosas. Al presidente de la República, Luis Abinader, que tuvo la visión de crear el Gabinete de Turismo como espacio de coordinación de todas las agencias e instituciones que tienen que ver y que tenemos que ver con el turismo y designando sin duda alguna la pieza clave de todo esto a David Collado, coordinador del gabinete de turismo, ministro de turismo. Un gran honor para mí que vengo de la alcaldía de, de, de la capital, ahora como diputado de la capital y presidente de la Comisión Permanente de Turismo, haber ido a Fitur en ese mayo, de 2021 donde solo apenas fueron 50 países de un promedio anual de 110 en un momento en el que nadie quería acercarse a esos foros la República Dominicana asumió, estuvo allí y presentó una de las principales medidas que hoy es lo que ha pro promovido que nos hayan premiado, que nos hayan reconocido ¿Cuál? vacunar la línea de combate, esa decisión de vacunar a los empleados de los hoteles, la determinación de David Collado y de Luis Abinader como presidente de la República de promover la reapertura de los hoteles sin tener turistas. Los hoteles son empresas y tú decirle a una empresa, abre, prende una maquinaria a funcionar con un pasivo solo de empleados de 300, 500 personas para no atender a nadie. Y miren, a eso el sector privado echó manos, asumió y emprendió junto al gobierno este camino de éxito. Cuando el presidente fue a la primera apertura que estuve allí con David y con el presidente, se burlaban de nosotros porque el presidente bailaba merengue y sonreía. La sonrisa del optimismo, la audacia de la esperanza, como dice Barack Obama en su, en su obra maestra. Señores, creer cuando nadie ve no es otra cosa que la fe.